Ay, ¿Qué hora es? Los diez y media. Ay, Dios mío, bendito, me cogí la noche, tengo que hacer tantas cosas entre ellas, empacar a la lonchera, a los niños entre ellas, organizar las cositas del niño de la guardería y el otro hacerle la tareita que tiene para el colegio y la otra culica, este, que empacarle la va... La falta de la danza, Dios mío bendito, y no falta el culi, el fastidioso de este aborracho que llega todo descarado, ah, a arreglarle la coca del almuerzo, ah, como si no lo pudiera hacer él, un desconsiderado que llega, se acuesta, y como si nada, no, los deberes del hogar me toca solamente a mí. Ah, oh, Dios mío, bendito, ¿qué horas me ha pasado? Yo me estoy embobando. No. Ay, no. gracias a Dios, me todo una pesadilla. Ay, primero que todo, no estoy casada. No tengo hijos. No tengo un muchachito que va para la guardería y que hacerle la lonchera. Ay, gracias a Dios. El otro no tengo que pagarle nada porque no tengo tampoco hijos. Y esa muchachita, donde me la inventé yo? Es que no falta. ¿ah? Yo veo bonito gracias a Dios, soy una muchacha soltera no dependo, no tengo trabajo, estoy estudiando, Ay, seguiré disfrutándome esta vida de universidad porque no me pienso casar, ¿para qué? Para cuidarle hacerle una coca a un, a un desordenado, a un sinvergüenza, que no va a hacer nada, y me toca a mí oh, las obligaciones del hogar, mantener unos muchachitos y todo, si me caso, nomás tendré un niño, nomás. Uno solamente, porque yo sí me pienso disfrutar la vida. Ay, qué tal que yo crea muchachitos. Ah, muy desconsiderado, Dios mío, bendito. Yo con cara cansada y gritando, después de haberme matado tanto en la universidad. No, no, no, Ay, seguiré disfrutando este gran libro.